Hay momentos en la vida en que nos podemos sentir uh, atrapados en situaciones difíciles que no entendemos por qué las cosas están así sucediendo en nuestra vida. Y a veces incluso podemos sentir que quizás es mi destino, no, no tengo control. Uh, mientras, si entendemos la ley de causa y efecto kármico, eh, podemos eh, entender no solo por qué las cosas suceden, sino también cómo podemos decidir qué queremos vivir y experimentar en la vida e ir creándolo. Y karma es un concepto eh, muy frecuentemente mal entendido que a veces se piensa que quiere decir es destino, es lo que le toca. ¿no? Mientras karma quiere decir que creamos nuestro propio destino. Y si entendemos cómo funciona la relación íntima entre, entre nuestras acciones y sus consecuencias a corto plazo y a largo plazo, que forman o, o, o, o indican la dirección en que nuestra vida se va a ir construyendo, eh, creo que con toda, todo entusiasmo nos pondríamos a estudiar y, y adiestrarnos en, en este conocimiento. Y aquí lo tenemos, es disponible. Eh, solo tenemos que ir aprendiendo cómo funciona esta estructura básica de nuestras experiencias que las conecta con sus raíces en nuestras propias acciones. Y es como eh, si tendríamos una, eh, una ley que nos eh, que controla nuestros movimientos. Por ejemplo, la ley de gravedad. Y podemos pensar que nos mantiene aquí atrapados en el planeta, en la Tierra, y no podemos, no, no tenemos control porque siempre nos está no, como jalando. Eh, mientras, si entendemos la estructura básica y aprendemos a manipular y usar nuestro entendimiento de la Ley de Gravidad, no solo es que no nos mantiene atrapados aquí en la Tierra, sino podemos lograr volar por el cielo. Y estudiar y realmente entender cómo usar la Ley de causa y efecto Kármico nos permite hacer lo mismo con nuestras propias vidas. Podemos salir de los ciclos eh, de experiencias y situaciones y empezar a nosotros decidir a dónde queremos ir e incluso hasta volar hacia dónde queremos estar.